con la finalidad de reunir a mujeres que cuentan con saberes ancestrales de la región del Valle del Mezquital, este jueves 21 de julio se realizó en la explanada del Jardín Municipal de Mixquiaguala de Juárez el primer foro regional Mujeres en la Biodiversidad, asistiendo como invitados los municipios de Progreso de Obregón, Francisco y Madero, San Salvador, Ajacuba, Tezontepec de Aldama y Chilcoautla. Un acto y sobre todo es un evento para poder visibilizar que se puede trabajar de manera interseccional entre el medio ambiente, entre las mujeres, entre nuestros usos y costumbres, nuestras tradiciones. Y hoy las mujeres hidalguenses aportan conocimiento ancestral a nuestras nuevas generaciones. Hoy celebro que las mujeres que participan en este foro eh, se puedan llevar pues el conocimiento y que también sean divulgadoras en cada una de sus comunidades, que sean formadoras de este conocimiento que hoy todas y todos vamos a estar aprendiendo. Desde una visión de las comunidades indígenas, desde el trabajo de las mujeres en las comunidades y sobre todo de, desde la Comisión de Igualdad de Género, celebramos esta acción afirmativa que ayuda a visibilizar a nuestras mujeres en las comunidades. Se llevaron a cabo mesas de trabajo para obtener información de las plantas de cada municipio, coordinadas por personal de la Comisión Estatal de la Biodiversidad de Hidalgo. Se pretende recabar información valiosa que será un aporte importante para el conocimiento y conservación de la biodiversidad, ya que nuestro Estado, a pesar de representar el 1% del territorio nacional, alberga una importante biodiversidad con cerca de 3.961 especies biológicas y además una diversidad importante de ecosistemas. En los últimos años nuestro Estado ha sido eh, referente en adoptar políticas claras en materia de conservación y uso sustentable de la, de la diversidad biológica, asumiendo un compromiso y reto para los gobiernos, sectores involucrados en el tema y la sociedad en general. Es por ello que el 13 de julio de 2020 se crea la Comisión Estatal de Biodiversidad de Hidalgo como organismo descentralizado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo con el objeto de contribuir al desarrollo sostenible del Estado mediante la coordinación de investigaciones e implementación de acciones para la protección, restauración, preservación, conservación y uso sustentable de la biodiversidad. Hoy la Comisión ha iniciado los trabajos necesarios para la implementación de objetivos y acciones marcados en la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad de Hidalgo. Tal es el caso de la integración de las mujeres en el sector ambiental, ya que sin ellas estos objetivos no serían alcanzados. Como ya sabemos, las mujeres han sido como amas de casa, administradoras del hogar, recolectoras, clasificadoras y juegan un papel sumamente importante en la transmisión del conocimiento tradicional, elaborando remedios e incluso preparando alimentos con plantas, insectos, hongos y muchos otros recursos que se toman de la naturaleza. Se ha observado también que las mujeres contribuyen a la conservación de los recursos naturales en mayor medida, aportando a la riqueza biocultural de los pueblos indígenas. Por esto es necesario revalorizar y resignificar el papel de las mujeres en el rescate del conocimiento ancestral y acciones como este foro regional ayudarán a que se logre este objetivo. El evento fue organizado por la regidora Gisela Vivero Cirilo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de Mischiaguala, en coordinación con la COESBIO. La participación de la mujer indígena en la transmisión de la historia, los saberes a las nuevas generaciones las hace ya por ENDE líderes en la transferencia del conocimiento indígena. El conocimiento tradicional constituye un elemento clave en la generación de sistemas productivos sustentables, así como la de, la de protección del medio ambiente. En la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocido como la Cumbre de la Tierra, se plantea nuevamente la necesidad de la conservación de la biodiversidad biológica y la utilización sostenible de ella. Los pueblos indígenas tienen derecho a promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones. Este foro no se almacenar información. No, el objetivo es darle voz a todas las mujeres de esta región que con su conocimiento nos ayudan a mantener vivo este planeta para crear un entorno donde niñas y niños crezcan sanos y fuertes. Hoy, gracias al esfuerzo de todas y de todos ustedes presentes en este foro, nos ayuda a generar un compromiso de preservar los conocimientos que durante generaciones mujeres fuertes han recaudado perderlos y nosotros poder mirar hacia el futuro, pero recordando nuestro pasado a través de las plantas. Este primer foro estuvo encabezado por el presidente municipal de Misquiaguala, doctor José Ramón Amíba Galvez, diputados federales, funcionarios estatales y demás autoridades, además de las mujeres del municipio y la región del Valle del Mezquital. A veces esa evolución dice que los únicos seres o la única especie pensante, somos el ser humano. Pues yo creo que seremos una especie pensante, pero también hay muchas especies sintientes. Sabemos que los animales y que muchas plantas responden a estímulos, responden a lo que se les da, lo devuelven. Y es así como nosotros tenemos que generar cariño, cuidado, amor, protección, por lo que ha sido heredado por la naturaleza, para que nos lo devuelvan en bienestar, en salud y en un ambiente propicio para que podamos vivir nosotros y nuestras generaciones futuras, si nosotros no cuidamos, no protegemos, no respetamos porque no es una situación de andar manipulando genéticamente, no es una situación de estar cambiando la naturaleza o la esencia misma de las cosas es una situación de proteger lo que tenemos, de cuidar lo que se nos ha dado, de transmitirlo hacia las nuevas generaciones para que sientan ese amor hacia la diversidad que tenemos. Entonces, se conjunta eh, algo para nosotros tan importante como es, por eso iniciamos con la ceremonia de los concheros como es nuestro amor a la tierra, a la madre tierra, al maíz, a lo que se deriva de nuestra parte alimentaria, a lo que se genera dentro de nuestros usos y costumbres, la transformación que damos para ir acompañando nuestra forma de vida, que es la biodiversidad, con también otra lucha ancestral, que es el cumplimiento y el acceso pleno de los derechos para todas las mujeres de este mundo. Mi nombre es Cintia Salvador, soy la gerente y mixóloga del restaurante Ñañú, que es el que venimos a representar el día de hoy en este primer foro de la biodiversidad de las mujeres en la biodiversidad. Eh, nosotros tenemos en Ñañú un concepto de utilizar la cosmovisión, tradiciones e ingredientes que tenemos aquí en el Valle del Mezquital de una manera más contemporánea, más moderna, para justamente atraer al público ¿no? y preservar eh, estas tradiciones de una manera que no se extinga la, la cultura ñañú. Especificar un poquito más de qué se trata. Claro que sí, eh, bueno, eh, en el área de bebidas eh, del restaurante... Has... Utilizamos la herbolaria del Valle del Mezquita, estos conocimientos, eh, remedios de algún mal. Nosotros los reinterpretamos en alguna bebida, en algún cóctel. En este caso trajimos un, una extracción en alcohol de bugambilia. Eh, utilizamos un jarabe de toronjiles, té, de limón y té, té verde. Le agregamos cítricos y hacemos el cóctel. Que nos explique usted primero por revisión por su si nombre completo. Ah, no. Buen día, eh, mi nombre es... Quítese, perdón. Mi nombre es Naydelin Ramos, eh, yo soy jefa de cocina del restaurante. Y bueno, en la parte de la cocina, lo que ahorita estamos presentando es una gordita de quelite con este, cacahuate. Le ponemos brotes, tenemos quelite verdolaga de gadani. Y bueno, lo que ahorita estamos presentando es una mayonesa de Santo Domingo. La cual primero hacemos una infusión en aceite para que se concentre todo el sabor y aroma. Una vez teniendo esto hacemos una emulsión, huevo, eh, agregamos el aceite hasta emulsionar y lograr llegar a la mayonesa y también hacemos el deshidratado de esta hierba para agregarle el polvo y potencializar el sabor. Eh, ¿Tiene alguna intención de brindar eh, calidad de salud a la ciudadanía, al consumidor? Sí, claro, usamos las plantas medicinales eh, tanto en bebidas, que es la parte de la este, mixóloga, y en cocina, que también... También esta parte de rentabilidad, hacer uso de lo que contamos en la zona. Eh, ¿Cómo fue que descubrieron este, esa combinación precisamente para llegar a esto? Eh, bueno, realmente yo soy estudiante de la carrera y llegar aquí y traer este producto, eh, el chef fue el que me enseñó cómo aplicar estas técnicas para lograr esto, que ahorita es una mayonesa, Principalmente fue eso, ir descubriendo las técnicas que, que nos brinda la gastronomía. Sí, sí. ¿Cuánto, tiempo, ¿Cuánto tiempo llevan con este descubrimiento y cuánto tiempo lleva pues, ofreciéndolo a la población? Bueno, no, el restaurante acaba de cumplir dos años. Eh, desde que abrimos el restaurante hemos tenido esta parte de responsabilidad con el pueblo Ñañú, con los ingredientes del pueblo de Ñañú. Eh, nosotros eh, hemos eh, hecho uso de investigaciones, de tesis, de conocimientos de las personas indígenas de, de, del, del Valle del Mezquital y los hemos aplicado nosotros. Entonces, podría decirse que con el concepto llevamos dos años. ¿Es único aquí? Aquí en el, aquí en el, aquí en el Estado de Hidalgo, sí. De hecho, este año entramos a la guía de los 250 mejores del país. Solamente hay tres restaurantes en Hidalgo que estamos en esta lista, y orgullosamente el único que está en el Valle del Mezquital, justamente por este concepto diferente a, a lo que puedan encontrar aquí en el Estado. Está patentado. Así es. ¿Algo más que quisieran compartir, agregar? ¿Algún mensaje a las autoridades, a la población en general, a los compañeros de que hoy se unen precisamente a este evento? Bueno, yo creo que es muy importante ser conscientes y responsables de lo que tenemos aquí en, en el Valle del Mezquital, este tipo de, de eventos que, que atraen a municipios cercanos que son eh, del Valle del Mezquital, es muy importante seguir haciéndolos. No, es, es importante que los conocimientos sigan pasando de generación en generación. A lo mejor en este caso nosotros lo hacemos de una manera más moderna, ¿no? El punto es que no mueran esas tradiciones, que no mueran esos conocimientos principalmente de las mujeres este, indígenas que han pasado a, hasta esta generación. ¿Sí? han tenido éxito con este producto? Sí, de hecho, pues bueno, eh, son productos que vamos cambiando cada temporada, entonces... Nosotros tenemos cinco temporadas en el restaurante, son cinco menús diferentes al año, eh, los cuales ocupamos diferentes hierbas, diferentes este, remedios herbularios. Entonces lo que van a encontrar en año es algo totalmente diferente en cada temporada. ¿Cómo se llama? El, sitio? ¿El restaurante. El producto ya combinado con todos los.. Sitios? Bueno, eh, el cóctel se llama atardecer en el valle, justamente inspiradas en, en los colores de, del verano de, del Valle del Mezquital. Estos atardeceres rojizos, rosas, anaranjados. Pueden ver el cóctel. Y bueno, en el caso de la gordita, es una gordita de quelite terminada con una mayonesa. Sí, claro que sí. Muchas gracias por la oportunidad. Eh, bueno, yo vengo de la comunidad del Chamú. Tenemos un espacio que se llama Chamú Tonalcán. Ahí es de Progreso de Obregón. Estamos trabajando con plantas medicinales, recuperando también semillas nativas de maíz criollo, que es otra planta medicinal, de hecho. Y eh, pues traje unos eh, ejemplares de maíz criollo, por ejemplo. Eh, un ejemplo es los pelitos, sirven para hacer un té, sirve para limpiar el hígado, el pinole sirve para establecer, restablecer cualquier problema digestivo que tengamos, eh, traje otros ejemplares de ruda, por ejemplo, la ruda sirve cuando también tenemos problemas digestivos un poquito más de origen bacteriano, o para hacer las limpias, que la limpia pues siempre, siempre ayuda en cualquier tipo de enfermedad, estábamos platicando previamente también con la regidora de de cómo eh, la medicina alópata está enfocada solamente en curar también un síntoma, pero la medicina tradicional está enfocada en ir a, más allá de eso, ¿no? Es ir al origen, de por qué sucede eso, ¿no? Y hay un desequilibrio en la persona. Entonces, una limpia, por ejemplo, puede empezar a, a restablecer la homeostasis, que es el equilibrio normal de, de un ser vivo. Sí. Y... Si, si antes, bueno, con esta práctica, ustedes. Oh... Quisiera que nos corrigieran en esta parte, precisamente. Uh -huh. eh, ¿Es necesario que ustedes estén regularizadas ante el sector salud, algo por el estilo, precisamente para que ustedes ofrezcan un producto de, de calidad y que garantice precisamente lo que ustedes proponen ahí, con esa poniendo a la mesa o llevando a las manos de, de las personas que solicitan este producto? Pues nosotros consideramos que esta práctica como se dijo en el foro al principio las mujeres más que nada lo han hecho desde hace milenios ¿no? eh, por lo general pues el hombre era el que salía a, a buscar el alimento etcétera y las mujeres son las que también se espe especializaron en hacer las colectas en hacer los digamos diferentes especies eh, tanto animales como vegetales entonces a mí me parece que en la actualidad si buscas cualquier planta que está hasta en la banqueta, que puede ser el diente de león, que es anticancerígeno, pues más bien podemos intentarlos todos como por derecho, por ser seres humanos, ¿no? Y, y no siento que sea como de alguna forma eh, algo que se tendría que regular en el sentido de, de restringir, ¿no? Sino más bien que todos, hay personas a las que les ayuda más que otras, eso sí es una realidad. Eh, por ejemplo una misma planta le puede ayudar a una persona en restablecerse en un día y a otra persona le puede pasar en cuatro días ¿no? eso sí es la diferencia porque todos los seres vivos pues somos diferentes pero eh, me parece a mí y me gustó también la iniciativa de, me parece que fue el año pasado cuando se empezó a mover eh, esta regularización ahí en el, en el Senado de que la medicina tradicional tuviera un poquito más de presencia como una medicina real, no, no como como algo que ah, tal vez funciona como si crece en él, no yo, yo por ejemplo yo soy eh, médica veterinaria, yo estudié medicina eh, y es un hecho y me consta y, y bueno a partir de mi propia experiencia porque yo empecé a buscar otro tipo de medicina que no fuera alópata eh, entonces bueno con estos conocimientos y empezar a, a aprender de unas abuelitas medicina eh, se llaman Toyancuik Yolopakli, ese es el grupo eh, pues me doy cuenta de todas las similitudes que hay también en, digamos, eh, diferentes partes de, ni, ni de México, bueno, de México sí, pero si te vas también a otros países, utilizan plantas como similares eh, para curar también ciertos tipos de síntomas, ¿no? Y resulta que esa planta es familia de la planta de acá. Entonces eso es como conocimiento que va muchísimo más allá y atrás de cualquier tipo de conocimiento que una universidad reciente te puede dar, ¿no? Si sí, este conocimiento viene de cientos de años atrás. Entonces, eh, ¿qué esperan de esta actividad? ¿Realmente un resultado este, productivo que deje provecho para todos? ¿Qué, ¿Cuál es su opinión? Sí, pues, bueno, yo fui muy feliz eh, al que me invitaran aquí de la Presidencia de Progreso a venir a estos foros porque... Esto que digan que es el primer foro a mí me da muchísima esperanza, me da mucho gusto. Me gusta escuchar a, a un presidente municipal con esta perspectiva, con esta apertura, con, con este impulso hacia las mujeres, hacia la naturaleza. Eh, estamos viviendo momentos en los que nos hacemos eh, pues, conciencia ¿no? de, de qué es lo que estamos comiendo, eh, con todo esto de la pandemia, etcétera que somos seres vivos que nos afectan otro tipo de situaciones. Entonces, siento que aquí nos ponemos a pensar que nuestra vida, digamos, somos un ser vivo que tiene cierto número de esperanza de vida, ¿no? de años, y que durante esa esperanza de vida pues también podemos experimentar y conocer otros tipos de, de visiones, de perspectivas, tanto de medicina como de conocimientos ancestrales. Eh, nosotros, como repito, estamos ahí en, en esta hectárea que tenemos, eh, tratando de rescatar eso, ¿no? También tra estamos tratando de rescatar, pues, tanto las prácticas, los rituales. Vamos a tener la, la inauguración del Temazcal el sábado. Están invitados, y Gracias. si ustedes quieren asistir. Pues, por ejemplo, el Temazcal es otra... Ahora sí que sería una herramienta para utilizar las plantas medicinales dentro de un espacio, ¿no? Porque ahí también cualquier tipo de enfermedad... Eh, ayuda, ¿no? Eh, puede ser eh, física, puede ser eh, algo interno, etcétera. Entonces el temazcal por años ha sido utilizado para, para también, ¿no? Para. Bueno, de más su nombre completo, ¿cuál es? Claudia Guerrero Becerril. Pues bien, antes que nada muy, muy buen día, nos encontramos aquí en el municipio de Mixicahuela, solamente el acercamiento, para que nos pueda compartir un poquito de estas platitas, hierbas o como se llaman, o que nos pudiera especificar exactamente de qué se trata. Y bueno, ¿cuál es la intención de todo esto? Primero su nombre completo y de dónde viene. Este, me llamo Inés Conroy de la Cruz, vengo de la comunidad del llano, primero municipio de Chilpopla. Y pues a mí me invitó el, el, mi municipio, que también tenía la invitación de aquí de mis y pues que quise, nos invitaron para traer una, como poner una disposición de todo, una de, de, de todo tipo de, de, de hierbas medicinales, de remedio, que se puede, que, que nosotros ocupamos para un remedio, para curativa, para. Este, todos son lo que se ve, por lo que ve aquí todos son curativas y todos se ocupa. que nos comente exactamente el nombre de la, de la hierbita que trae de curativa y bueno, para qué sirve cada una de ellas, ¿algunas? ¿algunas? Pues el, pues el romero que es cura para todo todo tipo de, de, este, de infecciones, de heridas y también traigo otra este, hierbita que se llama este flor de campana que sirve para la para el cáncer, para la diabetes y entonces son, son hierbas que a lo mejor mucho no lo conocen son que no conocen para qué sirve, por eso lo traemos para compartir, para que lo conozca aquí, para qué sirve? vemos aquí es el, la llamada rey sangre de grado, el sangre de grado también sirve para todo tipo de, de, este, de, de heridas para, para la gastritis o sea, todo tipo el... hay mucha infinidad de, de, de, de cosas que cura el piruli esto ¿cuál, cómo se llama ¿El agave ajá el agave para, ese para hacer un tecito para cuando tiene un problema del estómago que se ha caído así pues se hace un tecito un pedacito así ¿enté? con la venquita de lechuguilla y el maguey hay, hay que hacer mención que precisamente en este caso del maguey incluso incluyendo el, el, el agave este son productos que ya se están ¿Qué? perdiendo ¿no? y es algo que también hay que mencionar que si hay que conservarlos ah, sí? ¿qué, ¿Qué diría usted cuál es su problema? pues yo este yo pues yo lo quiero este sembrar de nuevo o sea lo tengo que todo lo, por lo que vea que pues este, yo lo yo tengo mi huertito que yo he este, plantado por el, la, el, la lechuguilla, este, el sangre de grado, este, la sábila, que no se pierda porque son, son es, cosas que, que se utilizan constantemente y son curativas. ¿Cuánto tiempo lleva usted practicando esto? Pues yo pues, desde mi niñez que, me, que veía a mis abuelos qué ocupaba, para qué remedio ocupaba. Yes. Y yo solo le he rescatado nada más. Uh, ¿No lo han seguido las generaciones? Ah, sí. Sí, o sea, lo he rescatado para... Ah, okay. O solo estoy investigando más para qué sirve, aparte de lo que yo ya sé. Entonces, este, lo he practicado y sé que es curativos. Uh, ¿Hasta el momento no había tenido la oportunidad de salir de su municipio? No. Apenas ahorita que tuve la invitación. ¿Qué, qué le parece precisamente esta actividad que nos va a llevar a impulsar este tipo de actividad? Pues yo me gustaría llegar más lejos, Así es. Sí. ¿Algún mensaje a las autoridades? Este, pues le doy gracias a aquel el, del municipio el presidente de aquí de Vizquiahuala, que, que le dio la invitación en mi municipio para que yo llegué hasta que ahorita que estoy yo aquí este, que van este, invitado de estar aquí pues le doy muchas gracias a cada uno de ellos Así es. Gracias, pase pues, muy buen día sí, que le vaya Gracias Gracias, muy amable sí, ¿Cómo me dijo que se llamaba?